Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Saludos, buenos días, región nordeste, el país y el mundo. Llegamos a este domingo de resurrección ya en este día maravilloso, en este día de fiesta, nosotros en esta programación Telenor Semana Santa 2021. De manera que con esa alegría y esa felicidad innegable e inocultable que nosotros pues reflejamos en nuestro rostro, le damos los buenos días a toda esa gente que nos ha seguido durante toda esta programación, desde el pasado jueves Santos y hasta hoy, domingo de resurrección. Saludos, buenos días, Heradio, buenos días, Charlie y Valerio. Sí, buenos días, Víctor. Y con este día de resurrección, con esta alegría, yo voy a ver si la producción me permite saludarte a Víctor, así mira. ¡Feliz Resurrección! <risa> ¡Feliz Resurrección! Dios. Y felicidades a cada uno de ustedes que nos están viendo. Felicidades, Charlie, a ti también. Buenos días para todos. Víctor alegre de estar aquí, contento, de verdad que sí. Y un día tan maravilloso como este domingo de Resurrección, donde todos celebramos que el Señor ha resucitado. Y es una mañana hermosa. Y estamos aquí para seguirle acompañando a cada uno de ustedes, ya ustedes ven que iniciamos en el jueves santo y todavía hoy estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos llegado ya a la parte más interesante de todo este trayecto. Así que buenos días para todos. Así es, nosotros pues bendecidos, feliz y contentos. Y creo que doblemente bendecidos porque es el momento de nosotros pues darle la bienvenida a nuestro querido Padre Ángel que desde el jueves nos ha estado acompañando en esta programación especial, dándole ese toquecito. De solemnidad y con esa capacidad que los caracteriza por pues compartiendo con nosotros todos esos temas tan interesantes y que de seguro nuestra gente que nos ha seguido durante toda esta programación lo ha disfrutado a plenitud. Padre, saludo, buenos días y feliz Pascua de Resurrección. Buenos días, Víctor, buenos días, adiós, Charlie, a toda la población que nos ve a esta hora de la mañana en esta programación especial. Feliz Pascua de Resurrección para todos y que se sienta la alegría del resucitado en el corazón de cada uno de sus fieles. Así es, qué bueno, Padre de inmediato pues nosotros iniciamos, verdad, esta fiesta preguntándole que usted comparta con nosotros por qué Padre la fiesta, eh, por qué ese rostro de alegría hoy amanece el mundo, verdad, feliz y contento por este domingo de Resurrección. Cuéntanos un poquito. Al hablar de la resurrección, tenemos que decir que claramente que estamos celebrando el gran misterio de nuestra fe, de nuestra redención. Yo decía el viernes pasado, haciendo alusión a la cita de Juan 13, 16, que escuchamos muchas veces repetida, pero no necesariamente con el sentido que, que tiene. Y, y dicho sea de paso, terminando nosotros el programa, cuando yo entré al, al celular, efectivamente encontré que me habían enviado la cita eh, en, en uno de, lo, de, de los grupos de donde estoy. De modo que parece que me, que me escucharon y me la enviaron ahí, para confirmar una vez más lo de mandarla repetida, repetidas veces, aunque no sabiendo el sentido que tiene. Y hablaba ese día de de que ahí está el, el motivo y la finalidad de la encarnación de Jesucristo. El motivo es el amor de Dios, la finalidad es nuestra salvación. Y eso llega a la, a la consumación con la resurrección de, de, de Jesús. Porque la, la resurrección es ya la, la coronación, es como ponerle la, la cereza al pastel, como decimos porque con ella Jesucristo nos da la oportunidad también de nosotros participar en la vida divina. Cuando Jesús se, se encarna, pues lo divino se humaniza para que lo humano se, se haga divino. Y en la resurrección es precisamente donde tenemos esa oportunidad de, de nosotros también participar de una vida como la de Cristo. Por eso cuando hablamos de resurrección, hablamos de vida y hablamos de alegría. Aunque en, en un primer momento había tristeza por la muerte de Jesús, cuando las mujeres que iban camino al sepulcro iban un poco eh, dudosas porque no sabían qué iba a pasar, quién le iba a mover la piedra, etcétera. Pero cuando ya eh, ven al resucitado entonces eh, viene la, la alegría. Y creo que hoy es un día para eso, para alegrarnos, porque Cristo ha resucitado y con su resurrección nos ha dado nueva vida. Padre, eh, se dice que fue removida la piedra cuando fueron eh, estos discípulos eh, a, a, a ver al Señor. Esa piedra, Padre, ¿qué representa para nosotros? Bueno, la, la piedra, yo podría eh, compararla como, eh, si la vemos desde el punto de vista de, del peso, de lo que significa una piedra, podría ser como una especie de, de lastre que, que nos impide avanzar, que nos impide ver a Jesús resucitado. Y, y todos los elementos de, de la vida de, de pecado que ponemos eh, delante pueden convertirse en un obstáculo en una, una piedra para nosotros poder eh, entrar y, y ver a jesús o no permitir que él llegue a nuestra vida entonces la, la piedra puede representar eso como una especie de, de lastre hace un, un tempito en esta misma cuaresma un par de semanas atrás pero yo compartía con, con un grupo de, de maús eh, de forma eh, virtual una, una reflexión sobre la mujer samaritana y cuando la mujer samaritana se encuentra con jesús en, en el pozo de jacob después de esa larga conversación que estuvieron que ahí en donde ella se siente desnudada en en su, en su vida y, y, y realmente siente el encuentro con, con aquel que podría ser el Mesías desde su punto de vista. Ella fue a buscar agua a ese pozo y para llevar el agua necesitaba un cántaro. Entonces ella dejá, dejó el cántaro cuando regresó. Entonces el cántaro puede representar ese, ese peso de, de la vida, del pecado, el, lo que impide avanzar y al soltar el, el cántaro está dejando la, la vida de, de pecado, la vida vieja la está dejando atrás para ir entonces a anunciar a Jesús y creo que haciendo el paralelismo con, con la piedra eh, podría suceder eh, lo mismo es posible que nosotros no estemos delante de una tumba eh, físicamente hablando o que no llevemos una piedra encima físicamente, pero sí podemos llevarla espiritualmente. Y, y somos nosotros quienes debemos pedirle a Jesús que nos ayude a remover la piedra que nos impide verle a Él resucitado, lleno de vida y ofreciéndonos esa vida plena a nosotros. Padre, para los que quizás como yo eh, a veces flaqueamos en la fe, eh, y también pedimos signos eh, en, en estos tiempos actuales en que estamos viviendo ¿Cómo puedo ver yo eh, esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en, en mi vida? ¿Cómo puedo verlo? Eh, primero, eh, sobre lo de flaquear en la fe eh, Mucha gente cuando siente alguna debilidad de, de fe, alguna duda eh, piensa como que, que ya perdió la fe y la duda en, en sí no es un principio de, de negación la duda por el contrario puede convertirse en el inicio de, de un proceso de, de acercamiento de conocimiento de, de aclaración de confirmación de aquello sobre lo que estoy eh, dudando en un momento determinado. Por tanto, no hay que tener miedo cuando nos llega al, alguna duda de fe. Lo que sí debemos es saber a dónde acudir para clarificar esa, esa duda o esas dudas que, que nos llegan. ¿Cómo podemos ver hoy la, la resurrección? Yo creo que la resurrección se nota en primer lugar cuando. Yo soy responsable eh, desde el punto de vista eh, primero de, de la fe como cristiano. Yo asumo mi compromiso como bautizado eh, tratando eh, de vivir la alegría del resucitado en el día a día. Cuando yo me comprometo en, en mi iglesia y, y asumo algún tipo de, de responsabilidad en en la parroquia donde hay tantos oficios y servicios que ofrecer a los demás y a través de, de, de la parroquia hacia afuera hay muchas cosas en las que podemos involucrarnos se nota la, la, la resurrección en, en esos aspectos Pero desde el punto de vista ya de la vida fuera eh, propiamente de, de la vida parroquial que no significa que eh, sea diferente. Me refiero a la vida de familia o a la vida del trabajo. Se nota la resurrección cuando yo como esposo pues soy responsable, asumo mi rol como, como cabeza de, del hogar, soy amoroso, cariñoso con, con mi esposa, no, no me pesa demostrarle el, el amor que siento a ella. Y, y lo mismo de, del otro lado, cuando yo como madre, entonces me, me, me, me, me comporto como tal, asumiendo mi rol en, en, en el hogar, en, de, directamente con, con el esposo o, o con los hijos, cuando estoy ahí brindando el cariño, la, la protección al, a, los de, a los de la casa. Y lo mismo... Eh, los hijos, cuando los hijos son capaces de asumir su, su rol, su responsabilidad, de obediencia, de ser buenos estudiantes, de colaborar con las obligaciones del hogar, etcétera, entonces allí se nota que es una familia que ha resucitado. Y cuando vamos al, al ámbito del trabajo, pues allí hay que hablar también de responsabilidades de, de cumplir con mis deberes no sólo exigir eh, derechos porque siempre los derechos tienen deberes un derecho tiene muchos deberes que, que le acompañan aunque vemos solamente la parte de del derecho porque es lo que nos conviene pero cuando yo cumplo con, con mis deberes y no sólo estoy a, no sólo abro la boca para exigir derechos cuando yo cumplo con mi trabajo, con mi horario, cuando soy amable con el servicio que ofrezco a la gente que, que llega, cuando eh, fomento el compañerismo entre los, los miembros de, de la empresa, entonces allí se nota un, a un Cristo resucitado, a una persona que está viviendo realmente su fe en Cristo Jesús, que ha resucitado para darle una nueva vida precisamente padre ángel mi inquietud iba en la misma línea que el hermano eradio acaba de, de hacer y es hoy nosotros pues celebramos la alegría del resucitado entonces quiere decir padre ángel que también nosotros podemos hacer lo mismo así como hoy eh, celebramos la fiesta del resucitado así podemos nosotros eh, como personas resucitar y mostrar esta, esta, esta resurrección, como usted acaba de señalar, en nuestra familia, en nuestro entorno laboral, eh, cuando caminamos, cualquier contacto, cualquier tipo de sociabilización que podamos tener, ahí podemos nosotros para mostrar que también junto a Jesús podemos a resucitar. Es que de hecho, si no lo hacemos así, la celebración no tiene ningún sentido, porque nosotros lo que hacemos es eh, el memorial. Celebramos el memorial de la resurrección del Señor. Y hacer memoria desde el punto de vista de la cultura semita significa volver a vivir exactamente los acontecimientos. Porque lo nuestro no es simplemente recordar para yo decir, bueno, eso pasó en tal fecha, en tal época, sucedió esto, este o aquel acontecimiento, en este caso el, el misterio pascual de Jesucristo, la pasión, muerte y resurrección no se trata solo de eso es eh, eh, hacer memoria sin, eh, para, en esta cultura y que nosotros eh, hemos asumido la, el punto de vista de, de la fe, la cultura judeocristiana entonces hacer memoria significa el nosotros volver a vivir y cómo nosotros lo podemos vivir, bueno, en nuestro día a día no... No es en algo que, que vamos a decir, bueno, dice, eso pasó y, y ya mañana volvamos a, a la vida cotidiana. ¿no? Pedagógicamente, la iglesia divide en, en diferentes momentos la vida de Jesús. Y en, y en este tiempo, entonces, nos invita a recordar y para hacerlo nuestro, y aquellos misterios de la pasión en muerte y resurrección del señor de modo que si no lo hacemos vida nosotros estos actos que hemos realizado durante estos tres días no tienen ningún sentido yo siento padre que no, no solamente lo siento sino que lo veo así a la, la Semana Santa nos invita a nosotros a entrar en un momento de reflexión, no solo en la Semana Santa, sino también toda la cuaresma, 40 días, que te permiten a ti ir analizando tu vida, si tú obviamente sacas el momento para eso, de tú sentarte y meditar y reflexionar, y empezar esa, esa, esa introspección, esa mirarte de a ti de manera interna, y tú poder entonces identificar, eh, y aceptar las fallas que como seres humanos tenemos. Entonces, si, si podemos lograr eso, entonces entramos en ese proceso. Es como si fuera un proceso de sanación. Y luego, entonces, tenemos la gran oportunidad de poder resucitar con el Señor. Y entonces, ahí empezar a ver una vida diferente. Y empezar a dejar poco a poco, porque nunca lo vamos a dejar de un golpe, ir dejando poco a poco esas cosas del hombre viejo para ir resucitando con papá dios como usted decía ahorita resucitamos cada día anoche la la vigilia pascual nos permitió a nosotros eh, tener esa oportunidad de, de vivir nuestra experiencia tan hermosa y una de las cosas que, que pudimos ver o uno de esos signos que pudimos ver es que renovamos nuestro bautismo y quisiera preguntarle padre ángel ¿En qué nos ayuda a nosotros el poder renovar ese bautismo eh, cada año? Porque, por ejemplo, en mi caso yo me, me bauticé hace muchos años. ¿Qué recibo yo hoy al haberme, al haber renovado eso en la Vigilia Pascual? Bien, la, la renovación del bautismo eh, significa la renovación del compromiso cristiano. Porque renovamos precisamente lo que recibimos hay muchos que fuimos bautizados de, de niños nuestros padres nos, nos bautizaron pero ellos en ese momento asumieron el compromiso de educarnos en, en la fe de, de mantener eh, encendida esa luz que, que se nos entregó eh, significa la luz de Cristo que, que nos alumbra, como ahora tenemos el, el Sirio Pascual que simboliza la, la luz de Cristo, se nos entrega esa luz para que nuestra vida camine siempre o caminemos siempre como hijos de, de la luz, se nos proclama llenos de luz y así debemos andar, pero luego que hemos crecido ya no se trata del compromiso que hicieron nuestros padres, sino que nosotros mismos hemos asumido ese compromiso. Por eso, por ejemplo, somos eh, confirmados. La, la confirmación es precisamente en donde nosotros recibimos, eh, valga la redundancia, la confirmación de lo que en el momento del bautismo recibimos. Y el compromiso que hicieron nuestros padres, ya en la confirmación, no es de nuestros padres, es de nosotros porque cuando recibimos la confirmación, pues estamos grandes, ya tenemos una conciencia. Hay otros que han sido bautizados eh, adultos, de seguro que anoche en muchas parroquias hubo eh, bautismos y, y los que fueron bautizados pues son personas eh, adultas que, que ya han hecho su propio proceso y asumen su compromiso por, por sí solos. Pero en la renovación del bautismo, Significa renovar el compromiso que, que hicimos de, en el momento de haber recibido por primera vez el, el bautismo. Y bueno, corrido lo de primera vez porque podría interpretarse como que se recibe otra vez. ¿no? Cuando recibimos el, el, el bautismo, porque nos bautizamos una sola vez y para siempre. Porque es un sacramento que ni se borra y nos marca para siempre, como decimos teológicamente, imprime carácter. Padre, eh, vamos a hacer una pausa en este momento y al regreso vamos a pedirle a usted que con sus conocimientos, el set, eh, está, hay una serie de elementos y no solamente porque estos elementos eh, aportan belleza, ¿verdad?, pero cada uno de estos elementos pues tienen un significado y quisiéramos que al regreso después de esta pausa usted nos describiera la importancia y lo que significan cada uno de los elementos que tenemos nosotros colocados en el día de hoy, Domingo de Resurrección, en el set, en esta programación, Semana Santa Telenor 2021. Vamos a la pausa y al regreso seguimos eh, celebrando, festejando este Domingo de Resucitado aquí en esta programación. A la pausa no le cambie que en breve estamos de regreso. Bien, seguimos en esta programación especial Semana Santa Telenor 2021. Avancemos desde la fe, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Charlie, dejamos nosotros una inquietud al Padre eh, después de la pausa. Y, es Padre, eh, hay una serie de elementos que tenemos acá en el set que el que nos está viendo tal vez desconoce y piensa que podría ser solamente para decorar, para que se vea hermoso. Ciertamente está hermoso nuestro set en el día de hoy con motivo de celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por cada uno de estos elementos tiene su significado. Y quisiéramos que usted compartiera lo que significa eh, cada elemento que tenemos nosotros en el set en el día de hoy. Así usted ¿no está viendo, padre, está viendo el set pero se lo vamos a ir describiendo para que usted nos hable un poquito de cada uno de esos. Exactamente, para, para ir en un orden, porque puede ser que alguno yo no lo identifique del todo de, desde acá. Así que, por favor, me va señalando y luego voy hablando. Correcto. Tenemos, por ejemplo, ese recipiente con agua, padre. ¿Qué significa el agua? El agua, en primer lugar, es, es vida. Porque el agua sirve... Para la limpieza, para la purificación, eh, pero desde el punto de vista de la fe, el agua es un signo del bautismo, porque el agua es el elemento fundamental para el bautismo, precisamente por sus características de, de purificación, de regeneración. Y por demás, recordemos que nuestro cuerpo, eh, si mal no recuerdo, más de un 70% es de agua y por tanto el agua representa la vida, no hay agua, no, no hay vida, la, las ciudades antiguas y buscamos en cualquier parte del mundo, todas las ciudades eh, antiguas y, y grandes florecieron al, a la ribera de, de los grandes ríos o de los grandes lagos, porque donde hay agua hay vida, entonces eso es lo que significa el agua, es la vida, el agua que nos purifica en Cristo, como dice la carta a los romanos en el capítulo 6, hablando Pablo de, del bautismo, los que fuimos sumergidos en, en la muerte de Cristo por el bautismo, pues también resucitaremos con él, Entonces somos sumergidos precisamente en, en el agua que, que nos purifica del pecado y nos regenera, a una nueva vida. Padre, y por aquí vemos también, diría un amigo televidente, un velón encendido. ¿Verdad que sí, Víctor? Sí, es. Sí, sí. ¿Qué representa para nosotros esa luz, Padre? ¿Qué, qué significado tiene? En el, el Sirio, ya lo adelantábamos ah, el en el día de, de ayer, representa a Cristo. Es la, la luz de de Cristo que, que nos ilumina, que, que guía nuestra vida, que, que nos conduce y que al mismo tiempo nos invita a nosotros a hacer luz para los demás. Víctor, Seguimos entonces describiendo, Padre, uno demás. a uno los elementos que tenemos acá en el ser y vamos a pasar entonces, también tenemos aquí, Padre, una Biblia colocada ahí al lado del Sirio y al lado del agua que ya usted ha descrito lo, el significado, la Biblia Padre, presente aquí en el centro en la Biblia está contenida la palabra de Dios escrita y hago énfasis en esto como pronuncié la, la, la, el último término la palabra de Dios escrita está contenida en la Sagrada Escritura entonces si, si a esa palabra la personificamos hablamos de, de Cristo, porque toda la escritura, como decía San Cipriano, habla de Cristo. Un versículo de la Biblia contiene la Sagrada Escritura entera y, y, en, y en ella nos encontramos eh, al mismo Cristo. De hecho, el Evangelio de San Juan comienza de, de esa manera, hablando de la palabra. En el principio ya existía la palabra. La palabra era Dios, la palabra estaba junto a Dios, y está haciendo referencia a Cristo, y finalmente en el versículo 14 dice y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos contemplado su gloria, etcétera, etcétera, de modo que la Biblia eh, eh, en ella está representado el mismo Cristo como palabra, y claro está toda la historia de la salvación que nos habla de, de Cristo todo el Antiguo Testamento conduce al, al Nuevo y el Nuevo no, no tendría sentido sin el Antiguo Testamento, que también eh, aprovecho para decir que hay gente que, que hace como una, una división, así mismo como está dividida ahora la, la pantalla en, en dos partes, hay gente que, que divide la, el, el Dios del Antiguo Testamento de, del Dios de, de Jesucristo, ¿no? La fe cristiana siempre ha confesado la, la fe en, uno, en, en un Dios único. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se nos presenta y se nos revela de forma más plena en la persona de Cristo. Y eso lo, vemos, lo podemos ver en la palabra que está contenida por escrito en la Sagrada Escritura. Porque también tenemos la, la palabra de Dios que no está escrita, en la Sagrada Escritura, pero que sí hemos recibido por medio de la tradición cristiana. Padre, también vemos por aquí una cruz, pero eh, veo también que la cruz está adornada de flores. ¿Qué significa esto, Padre? En la, la cruz es el signo de la redención. Lo, lo hemos venido eh, viviendo, durante estos días, especialmente en el Viernes Santo, que es el día de la crucifixión del Señor, y, y la cruz no podemos eh, verla eh, nunca como una maldición, sino como un signo de redención, porque en ella, eh, como dice uno, una de las antífonas de, del Viernes Santo, en ella estuvo clavada, eh, clavado el, no, perdón, sí, clavada la redención del, del mundo o sea, Cristo estuvo clavado en la cruz y a partir de ese momento eso que era un signo de maldición ahora se ha convertido en signo de salvación y es importante que tengamos esto pendiente porque hay mucha gente que le huye a la cruz de hecho el mismo San Pablo denuncia eso nosotros anunciamos a un Cristo y este crucificado, porque hay algunos que andan como enemigos de la cruz. O sea, ya en tiempos de Pablo, iniciando el cristianismo, había gente que andaba corriendo a la cruz. Hoy tenemos mucha gente que predica a, a un Cristo que, que no es el Cristo de que padece en la cruz, es el llamado Evangelio de la prosperidad, en donde todo es color de rosas y no por las rosas que, que, que adoran esta cruz. Se olvidan del Cristo que, que sufrió, que padeció y ya Pablo lo advertía desde el comienzo. Hay algunos que andan como enemigos de la cruz. El cristiano verdadero no puede huir de la cruz, sino por el contrario, mirar en ella al que, al que nos da la, la vida, al que nos da la salvación, porque en la cruz Cristo eh, vence a la muerte y al vencer a la muerte entonces nos garantiza la vida a cada uno de nosotros. Padre, la cruz aparte de las flores que la adornan en este momento, ¿verdad? Como usted muy bien acaba de señalar, también tiene otro elemento que usted se refirió de manera somera hace un ratito y son las piedras que están al pie de la cruz. También esas piedras tienen un significado y más que usted lo compartiera en este momento con nosotros. Recordar que el mismo Jesús ha dicho que nosotros debemos construir sobre roca. El que construye su casa sobre arena, sobre tierra moviliza, indudablemente que, que se va a derrumbar. Y nos dice... El hombre que construyó, que construyó su casa sobre la roca es como el que escucha mi palabra y la pone en práctica. Y la tradición cristiana ha visto desde el comienzo que Cristo se refiere a Él mismo. O sea, Él es la roca sobre la cual debemos construir nuestro edificio. ¿Cuál edificio? El edificio de la fe, el edificio de, de nuestra vida. Y quien se cimienta en Cristo pues no importa la, la tempestad no importa el tipo de, de tormenta de problemas que, que puedan venir eh, siempre va a, a mantenerse eh, firme porque quien está cimentado en cristo no eh, puede soportar los embates de la vida y salir airoso por eso es que lo, los estudios de, demuestran que el cristiano, a pesar de las dificultades de, de la vida, el que profesa la fe en Cristo Jesús vive más feliz que aquellos que, que no son creyentes, eh, incluso en las precariedades. Por eso los, los países eh, muy ricos eh, muchas veces no entienden la alegría de personas en países pobres, porque gente que, que pasa necesidad, que pasa hambre, entonces vive una vida feliz y, y la, el secreto de eso es precisamente la, la vida en Cristo. De modo que el que está cimentado en, en Cristo, que es la roca, entonces tiene más posibilidades de, de vivir feliz en adelante su vida. Bueno, Charlie, pues el padre ha descrito de manera magistral, verdad, cada uno de los elementos que tenemos nosotros, pues, colocado en el set, en este día que es domingo no, de. Este me 8. faltan ustedes dos. Ah, adelante, padre, <risa> dele para adelante. <risa> También usted tiene una. una, una eh, vas a hablar de lo que significamos nosotros dos eh, aquí en el set. Adelante, padre. No, no, no. Padre, ¿usted sabe que es a, ahora que usted menciona esa parte eh, ahí viene lo que mencionábamos hace unos días que decíamos que este espacio nos ha permitido a nosotros prácticamente es como participar de un retiro o dice Víctor de un mini retiro porque hemos vivido eh, juntos cada etapa, incluso los camarógrafos que nos acompañan aquí también Todo el personal que nos acompaña <coughs> Ha estado aquí participando y se ha llevado Pues oye, esto ha sido una maravilla sí. En el sentido de la fe, yo entiendo que todo el que está aquí Ha salido eh, fortalecido Incluyendo a las personas que nos ven eh, por televisión Entonces padre, ¿qué sigue ahora? Llegamos al domingo de resurrección Estamos alegres, contentos. ¿Qué seguimos celebrando a partir de hoy, domingo, de resurrección, domingo de Pascua? Bueno, hoy comenzamos a celebrar la cincuentena pascual. La única fiesta en el mundo que dura 50 días celebrándose es la resurrección del Señor. 50 días de, de fiesta, porque en definitiva la celebramos todo el año. Cada vez que celebramos una Eucaristía estamos eh, celebrando la, la resurrección de, del Señor. Padre, ¿por qué 50 Pero, específicamente? Sí, los, los 50 días eh, son los que van de, desde hoy hasta el día de Pentecostés. Son, son exactamente 50 días y, y por eso, eh, todos estos días lo estaremos celebrando de esa manera de, de fiesta esta semana de modo mucho más eh, más fuerte porque estamos en el, hoy comenzamos a celebrar también lo que conocemos como la octava de, de pascua desde hoy hasta el próximo eh, domingo eh, celebramos como si fuera el mismo día ¿verdad? de esta semana completita es como si fuera el mismo día de, de la resurrección y la y con lo, le damos ese ese énfasis de, de fiesta, de, de alegría, cantamos gloria todo eh, durante toda esta esta semana y a partir de, del lunes eh, de la próxima semana, entonces eh, celebramos con la Seguimos celebrando la Pascua, pero no cantamos el gloria en gloria en la misa diaria, a menos que no haya una, una solemnidad, y que, que no es el caso, que no, porque no, hay, no, no coincide ninguna solemnidad en, en esos días de lunes a, a sábado, solo hay solemnidad del domingo, como es el día de la de, de Pentecostés, con el cual se cierra, y el día de la ascensión del Señor, la semana anterior. anterior. Padre, eh, eh, tal cual señalaba Charlie Hablaba de la, de, de la fiesta, de qué celebramos eh, Cuando nosotros hablamos de fiesta, de celebración Tal vez pensamos en otras cosas En el caso nuestro como cristianos Que hoy eh, vivimos este domingo de resurrección eh, Cuando hablamos de fiesta, de celebración ¿A qué nos referimos específicamente? ¿Cómo debemos nosotros los cristianos Vivir esta fiesta o celebrar esta fiesta? Pero yo creo que de poniendo algunas eh, actitudes, hablábamos ahorita de elementos en la, en la familia, en el trabajo y creo que cambiando un poquito eh, actitudes, la, a veces la cara de, de vinagre como decía el Papa Francisco al inicio de, de su pontificado, a veces vivimos nosotros con la, todo el tiempo con, con el truño eh, eh, puesto como decía mi papá, con la cara como, como un machete boto, boto. <risas> Entonces, eh, también sería interesante que, que cambiamos un poquito esas actitudes eh, negativas, tener un sentido más positivo de, de la vida eh, ser más eh, altruistas eh, más eh, colaboradores eh, caritativos con, con el más necesitado son acciones que, que podemos ir haciendo para precisamente mostrar que ha habido un cambio de, en, en nuestra vida, porque repito lo que decía hace un momentito, si nosotros no hacemos nuestra la resurrección, de nada habría servido esta celebración, ni haber hecho sacrificios durante la cuaresma eso no, no nos serviría de nada, y dice, si lo hacemos vida, ahí sí que, que tenemos la, la oportunidad de, de cambiar la, la familia, de cambiar la sociedad, de, de cambiar el, el mundo. Hay muchas cosas que, que debemos cambiar, que debemos mejorar y creo que una, es una oportunidad este tiempo de Pascua de, para celebrar la, la resurrección cambiando esas cosas negativas que, que van eh, dañando la vida familiar y la vida en sociedad en sentido general. Y ahí, reforzando esa parte que usted menciona, eh, recuerdo lo que dice el apóstol Pablo, San Pablo, que si nosotros, como cristianos, no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. ¿Verdad que sí, padre? Si Cristo ha resucitado, vana es nuestra fe. Exactamente. Es eh, interesante, padre, eso que usted señala, porque cuando hablábamos de que hoy estamos festejando, hoy estamos celebrando, hoy estamos de fiesta, eh, mucha gente, pues cuando habla de celebración y de fiesta, pues eh, entiende esto como sinónimo de, de salir, de borrachera, y eso que usted señala es interesante, que nosotros podamos celebrar. Eh, siendo solidarios, siendo más humanos en nuestra familia, en nuestra sociabilización en nuestro desenvolvimiento en nuestro quehacer, laboral donde, donde nos desenvolvemos eso es ciertamente celebrar y festejar este día tan importante y no solamente hoy como domingo de resurrección sino estos 50 días que usted dice que justamente es la única fiesta en el mundo que se celebra que es esta eh, resurrección sino los 365 días del año que nosotros podamos resucitar cada día eh, siendo seres humanos nuevos eh, dadores de paz, de amor eh, ser solidario, mostrar esa sensibilidad que como ser humano debe, debe caracterizarnos yo creo que esa es la mejor manera de festejar este día este domingo de resurrección así como los 365 días del año cuando hablamos de fiesta cuando hablamos de celebración es precisamente a eso que nos referimos Sí, ciertamente la, la vida cristiana no, nos lleva a eso aunque también podemos festejar desde el punto de vista de, de lo material. Un, un buen encuentro en familia, hacer una, una comidita diferente. No dígale, a dígale a María, ministerio. padre. Claro, dígale a María. Porque eso, eso es parte de, de, de la vida, de, del festejo. Igual que nosotros celebramos, por ejemplo, un, un cumpleaños y, y ese día no, nos esmeramos en hacer algo diferente en la casa para agradar. Al que, al que cumple años, entonces podemos hacer lo mismo ahora, reunirnos en familia y hacer algo eh, diferente, aunque sabemos que hay una situación ahora un poco incómoda en, en, a nivel económico, pero nunca, nunca es tarde. Podemos, aunque no lo podamos hacer hoy o mañana o pasado, un día de, durante esta cincuentena, decir, bueno, vamos con, con esa finalidad de celebrar en familia la... La Pascua. Vamos a hacer un sancocho, por ejemplo, que es una comida que no se hace todos los días. Vamos a hacer un sancocho para celebrar la, la Pascua en, en familia. O, o vamos a, a hacer un, un corderito, oh, una caldita. Una bichuela con dulce. Una bichuela con dulce, padre. Una bichuela con dulce. Mándenme algo que aquí no me han dado nada todavía. <risa> Esas habichuelas que están pendientes, Yerian se va a encargar de eso, padre, de canalizar la verdad, de que podamos... Bueno, bueno, pues sí. bueno, sí. yo creo que si sí, podemos festejar en, sí. en la cotidianidad de la vida, podemos usar esos elementos también para festejar la, la Pascua. Lo importante es que haya una, una intención y que, y que allí en, en ese festejo también se, el, el padre, la madre de familia explique a los hijos por qué estamos celebrando como hacían lo, los judíos, precisamente cuando celebraban la, la Pascua, que se celebraba esa fiesta de, de la liberación de la esclavitud de, de Egipto, entonces un, un niño le, le pregunta, el, el más pequeño, de, claro que está, que tenga capacidad de, de hablar y demás, de, de, de la familia, preguntaba, o sea, ¿por qué esta noche es diferente?, Creo que la pregunta clave que tenemos que hacer nosotros para celebrar, ¿la? ¿por qué es diferente estos días? Porque en estos días Cristo ha resucitado y nos ha dado la vida eh, que Él ofreció, que fue vida plena, una vida nueva. Bueno, pues nosotros, Padre, vamos a, bueno, estamos celebrando el hecho de hacer contacto con usted y con todo el público que nos ha estado siguiendo durante toda esta programación de Semana Santa Telenor 2021, ya después de concluida esta participación nuestra en la mañana de hoy, pues vamos a seguir celebrando porque nos vamos a trasladar, ¿verdad?, uh -huh. a nuestras respectivas uh -huh. parroquias uh -huh. para ir a la Eucaristía y vivir la experiencia del Jesucristo resucitado. Así que, Padre, gracias por compartir con nosotros tempranito en la mañana, en este Domingo de Resurrección, como siempre, mostrando esa capacidad que tiene usted en beneficio de todas esas personas que nos siguen a través de esta programación. Gracias, Padre, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, pues con gusto, como siempre, una buena celebración. Yo también me pondré ahora a preparar porque me, me toca a mí presidir dentro de un ratito y tengo que preparar la, la homilía para los jóvenes y para mí. En el día de hoy, así que un feliz domingo de, de resurrección para todos ustedes que, que nos están viendo o escuchando a través de los diferentes medios de, de Telenor y que el Señor resucitado se manifieste en nuestro comportamiento, en nuestra forma de, de ser, de dirigirnos a los demás de tal manera que realmente se note que hemos resucitado con Cristo. Padre, gracias. ya usted y nosotros pues volveríamos a hacer contacto ya a las 6 de la tarde cuando le estemos dando un cierre final eh, a esta programación de Semana Santa eh, que hemos estado compartiendo con toda la región nordeste, el país y el mundo. Así que tengas un feliz resto de este domingo de resurrección. Charlie, nosotros hemos llegado al final sí, de la, en sí, nuestra sí, primera sí. intervención y tal cual pues decía, pues, a integrarnos bueno, a nuestra aquí dando gracias Padre. a Dios. Por lo Así que nos es. permite realmente Avancemos desde la fe porque la fe es la certeza de, de lo que, que no se ve. ve Ya nuestro compañero Rey Peña está presto a compartir con ustedes el próximo boletín informativo Encargado de actualizarlo de todo lo que ha estado pasando en materia de noticias en toda esta región del nordeste, el país y el mundo Así que nos vemos Dios mediante a las 12 del mediodía en otra intervención eh, de nuestra parte Feliz resto de la mañana